Esto hay que, que orientar a la gente. Y cuando uno entiende que le quieren tomar el pelo con manipulaciones, uno tiene el deber de orientar de manera correcta. Miren, el, el, el PLD, porque tiene una red de bocinas que actúan rápidamente, con una rapidez extraordinaria, todo al unísono. Ellos trazan una línea y todas esas redes que están... En las emisoras, en la televisión, en las redes sociales Es con un mismo discurso ¿Qué discurso le ha trazado el PLD a la bocina todito? Yo me dediqué a escuchar esa bocina Los pareceres para ver Ellos dicen que no, que yo no le fue tan mal en las elecciones Y que ellos casi quedaron empatados ¿Sí? O sea, una cosa eh, eh, absurda Que yo digo que ellos no se lo pueden creer eso Ni pueden entender que que el pueblo es tan torpe. Miren, señores, el PLD tiene actualmente, actualmente, actualmente, 112 alcaldes. Oigan esto, dije que le fue bien. 112 alcaldes. ¿Ustedes saben cuánto está peleando el PLD? ¿A cuánto ha bajado? Alcaldes de municipio, a menos de 70. O sea, bajar de 112 a menos de 70 y no me fue mal. El PRM tenía 30 y está llegando a 90. Entonces no diga que no le fue mal. Porque si el contrario tenía 30 y tiene 90. Y usted tenía 112. Y tiene me, Yo le, le digo que me den un chance con la llamada. Para poder terminar este comentario. Si usted tenía 112. Y tiene menos de 70. ¿Cómo usted va a decir que a usted no, no le fue tan mal? Para querer engañar a la gente. Es como si, por ejemplo, el PLD tiene ahora... 29 senadores. 30 senadores. Porque el PRM solamente tiene... Dos senadores. Dos senadores. Ah, entonces... Si el PLD viene y saca de 32 senadores, 15 senadores y el PRM 17, ellos van a decir que no le fue mal. No, le fue mal, ¿por qué? Porque si usted tiene 30 y baja 15, usted está bajando 15, usted está bajando la mitad. Y si el otro tiene 2 y saca 17, eso es poniéndole un ejemplo gráfico, para que ustedes vean el autoengaño que se está haciendo el PLD y quiere transmitírselo a la población. Miren, la encuesta Marpen, cuando hizo aquella histórica y famosa encuesta que yo comenté aquí, en las elecciones municipales, la encuesta Marpen decía que el PRM y el PLD estaban empatados en las municipales. Pero, y ahí es que está el otro engaño grande del PLD, que no se le puede permitir. ¿Ustedes saben cuál es el otro engaño? Que mientras en las municipales estaban empatados, cuando encuestaban a los candidatos presidenciales, Luis le llevaba como 20 puntos a Epenco. En la municipal empatado, porque en las municipales, al PLD tener tanto alcalde y tener los recursos en esos pueblos pequeños, porque, y, y es la, la, la votación simple, el que saque más votos, aunque sea un voto, que no es como las presidenciales, que es el 50 más uno, para que ustedes no se dejen engañar con esta nueva estrategia que está diseñando el PLD, creyendo que va a engañar y a confundir a la gente. En esa misma encuesta que decía... Que PRM estaban 46 a 46 a nivel de municipio. Sin embargo, cuando le preguntaron por cuál de los candidatos usted va a votar, Luis Abinader le llevaba 20 a PENCO, en la Marpen, en la Greenberg le llevaba 28, 52 a 28. Ustedes están escuchando. O sea que esa estrategia también se le va a caer al PLD. Buenas tardes. Omar. Oh oh sí, le escucho. Todo el montaje de mucha televisión. Sí. Montaje. Sí. Entonces, déjeme decirle. Eh, ellos se están engañando. Porque ¿qué resulta? Otro, otro, otro hecho que ellos no están valorando. Lo, como le dicen ahora, los famosos poppy. Esa clase media que fue a protestar en la Plaza de la Bandera, eso no le importaba. Eso fueron a protestar contra el gobierno central y el candidato, eso no le importaba en la alcaldía. Buenas tardes. bueno Omar. Buenas, un placer. Un placer para mí, Omar. Es de mi Mira, Omar. En el día de hoy. En el periódico Diario Libre un artículo si sí, yo lo vi si ¿Sí? ¿Yo, sí, yo lo vi tu cómo como explica de que ellos hicieron un montaje claro no sumaron no suma de un señor apellido guzmán ¿Sí? sí, ese de aquí de Macorís hijo de Rafael Guzmán hijo ¿Sí? de Rafael Guzmán okay okay oye lo, lo que fue lo que hicieron que ellos no, ellos sumaron los votos de ellos con los aliados Sí, yo sé pero no le no sumaron los votos a los al pern de los aliados un truco sí, hicieron un truco el partido a partido tiene un 32 el PLD y un 40... Yo lo sé eso, eso, eso es un truco. Incluso... El ...truco que quisieron ayer el comité político, quisieron buscar una forma para, para ver si podían engañar a la población. Pero el truco se le cayó porque tú sabes que tú y yo venimos de la época de la escuela, que en tercero y cuarto de primaria nos, nos enseñaron a multiplicar, a abrir y a restar Y este pueblo, aunque sea con la... Hoy en día la juventud... Usando la tecnología, pero también saben, saben su madre y ahí está. Gracias, Siempre tuyo. Entonces, miren lo siguiente. Otra falacia. Hoy en el boletín, ya casi finalizando, la Junta Central... Oigan esto para que ustedes vean. Buena. Buena. Buena. Buena. Bien, gracias, chino. Gracias. Adelante, adelante, esa gente del PLD están tan desesperados, querido amigo. Que los Lomotil no aparecen en ninguna farmacia, no aparece ni el prodón para detener lo que le está pasando. Oiga, amigo, esa gente son tan bárbaros que no le saben explicar al pueblo para que entienda en palabras llanas de que el Partido de la Liberación Dominicana hace cuatro años como partido como partido, tenía el 50% de los votos, lo sacó como partido. Y en estas elecciones municipales apenas sacó un 28% como partido. Y el PRM sacó un 42% como partido, 42% como partido. ¿Mm? Óigame lo que le estoy diciendo, lo que ha bajado esa persona, lo que pasa es que ellos están apostando a que Leonel Fernández, escuche bien ¿eh? Usted no ve todos los programas de por la mañana, que no. no mencionan a Leonel, porque ellos, la campaña de ellos fue minimizar a Leonel Fernández, pero no saben que todos esos votos que tiraron en contra de ellos, de ellos, porque Leonel no tenía candidato a nivel nacional, dos tres, lo que le llaman aguacate, los aguacates están ahí dentro del PLD, escriban lo que se lo estoy diciendo yo hoy, pero esa gente se va a nomar como quiera, porque aquí estamos esperando, óigame el 16 de mayo para ir a votar y terminarlo de sacar a ellos todos, el palacio usted lo, va a, usted lo va a probar eso y lo va a ver está bien gracias chino y aquí en la guarana amigo oiga aquí en la guarana me parece ser que no van a poder hacer nada la gente del lenín para que lo sepa si sí, parece que le van a despojar de, de la sindicatura dice eh, dice aquí el diputado compré que esté en la guarana me dice vamos a impugnar esto y solicitar elecciones complementarias bueno, ellos van a impugnar allá en las guaranas. Eh, entonces, oigan lo siguiente, este, eh, miren, este. Oigan, otra, otro dato que desmiente el engaño del PLD. De 32 sindicaturas común cabecera, oigan esto. El PLD ha ganado 7 y el PRM ha ganado 23. La más importante, el PLD ha ganado dos importantes, que es Santo Domingo Norte y Santiago de los Caballeros con dos candidatos que son de Leonel Fernández. Entonces, el PRM ha ganado la capital. Santo Domingo Este. Santo Domingo Oeste, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal, Las Vegas, San Francisco de Macorís, Baní, Barahona. O sea, la plaza más importante, entonces, como usted quiere engañar a un pueblo diciendo que no, no, no fue tan mal. Una pela de calzón quitado, una pela repudiándolo por parte de este pueblo. Una pela como la que le dieron a Milady Núñez. Aquí en San Francisco de Macorís. Como la que le dieron a Milady Nuño. Una pela. Porque es un repudio al PLD y al gobierno. Incluso. Ahí habían candidatos que no eran tan malos del PLD. Pero pagaron. La culpa de ir como candidato por el PLD. El pueblo no le ha perdonado eso. Entonces vení con este. Y, y ustedes ven esa bocina. Con ese descaro señores con ese descaro diciendo, no, pero, pero, pero no, y, y como queriendo acomodar la cosa. Es todo lo contrario, en mayo le va peor, porque el candidato de la oposición le debe de llevar más de 30 puntos hoy al, al candidato del PLD, porque le voy a decir lo siguiente, con esa derrota, 10 puntos bajó Gonzalo Castillo, mínimo 10 puntos.